Buenas tardes a todos, a todas. Les damos una cálida bienvenida a este tramo de formación titulado Narrativas Negacionistas y Discursos de Odio: Pensar el Lugar de la Escuela. Eh, le pido de pasar a la próxima diapo, por favor. Les queríamos contar, a modo de contexto, que este trayecto se inscribe en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente en Nuestra Escuela y fue elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación, a través del programa Educación y Memoria, dependiente de la Dirección para la Educación en Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral, que inscribe todas sus acciones en el marco general de la Ley de Educación Nacional eh, 26.206. Seguimos adelante, muchas gracias. Quiero, quiero contarles también que este recorrido estuvo pensado como una invitación para las y los docentes para que conjuntamente podamos reflexionar, analizar y debatir sobre una problemática muy actual, muy vigente, que es justamente la de las narrativas negacionistas y los discursos de odio. La propuesta, entonces, es pensar este lugar de la escuela frente a los espacios y formas de difusión de este tipo de narrativas y discursos, y al mismo tiempo vamos a dedicar una parte de este tramo formativo a abordar los desafíos que implica la divulgación de discursos, materiales, fake news, o cualquier tipo de prácticas que fomenten el odio en las redes sociales y los medios de comunicación. También les contamos que el negacionismo, esto es algo importante tener en cuenta como encuadre de todo lo que vamos a estar conversando en esta jornada y las subsiguientes, que como les decía, el negacionismo es parte del andamiaje de los crímenes masivos, es una parte constitutiva. Entonces, negar esas violencias cometidas busca desconocer a las víctimas y borrar los rastros criminales de quienes los perpetraron. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que en nuestro país estos discursos se caracterizaron históricamente por la negación de esos crímenes, en particular los referidos a la última dictadura cívico-militar, pero su novedad radica en la articulación con otros discursos de odio y su circulación mediante las nuevas tecnologías. Entonces estamos ante una incidencia actual en las disputas por la construcción colectiva de la memoria, que constituye un desafío necesario y urgente para pensar la vida en común en el marco de los 40 años de la recuperación, desde la recuperación democrática. Para contarles un poquito de la modalidad de estos encuentros, eh, cada una de nuestras jornadas, que este tramo de formación va a estar compuesta por tres, va a tener un momento de exposiciones, vamos a convocar a especialistas, eh, invitados e invitadas, para tener un momento de intercambio en los cuales van a compartir tanto marcos conceptuales e históricos, se van a presentar documentos, y al mismo tiempo, necesariamente, también van a compartir recursos y experiencias educativas pensadas específicamente para los ámbitos de enseñanza. Como ustedes saben, el chat eh, quedará abierto para consultas y comentarios a través de, de, del canal de YouTube, y eh, ustedes también contarán con material de consulta en el aula virtual. Cada uno de los encuentros va a quedar grabado y al finalizar el tramo, eh, se va a realizar, eh, van a poder eh, acceder a una evaluación también desde la plataforma virtual, desde el aula virtual, a la cual accedieron para su inscripción. Y al finalizar eh, todo el tramo, aquellas personas que hayan participado de los tres encuentros van a poder obtener un certificado de participación con un código QR que es el que va a oficiar de eh, aval a la hora de eh, presentarlo eh, a cada una de las jurisdicciones que van a otorgar el puntaje correspondiente sobre esta parte más burocrática en todo caso nos vamos a dedicar especialmente a un, a un momentito al, en uno de los terc el tercer encuentro pero sí sepan que a quienes hayan accedido y se hayan participado en cada en cada uno de los encuentros de estos tres van a tener acceso a un certificado de participación con una disposición que lo acompañe. Para que vayan agendando, este es nuestro primer encuentro en el día de hoy, pero hay otros tres, hay otros dos, perdón. Eh, el día de hoy vamos a trabajar acerca de las narrativas de negacionistas y los discursos de odio. ¿Qué, cuáles y dónde circulan? El miércoles próximo acerca, vamos a dedicarnos a trabajar acerca de las narrativas negacionistas y el trabajo en particular sobre las redes sociales. Y el 8 de marzo, el tercer y último encuentro, va a estar dedicado a las formas de combatir el negacionismo. Cada uno de estos encuentros siempre nos vamos a encontrar a las 18 horas. Eh, seguidamente le voy a dar la palabra a Pablo Guerra, eh, integrante del equipo Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, eh, que él nos va a contar acerca de este proyecto que están llevando a cabo. Así que nos vemos luego en el espacio de intercambio, consultas, comentarios. Gracias Pablo, te doy la palabra. Pablo, no sé si me escuchás, pero está silenciado, disculpa la interrupción. Ahí estoy, ¿ahora sí? Ahora sí, se escucha perfectamente. ¿Y se ve también correctamente la presentación? Correctamente. Bueno, van a pasar eh, varias pandemias eh, y, y mucha experiencia de, de videoconferencias y este tipo de, de inconvenientes van a seguir existiendo. Perdón, entonces, pero, pero ya estamos. Gracias por la, por la presentación, por la apertura. Eh, lo que quería compartir ahora entonces, antes de darle la palabra a Manuel, compañero del programa también de Educación y Memoria, es un material que elaboramos eh, el año pasado en función de pensar esta, esta irrupción de, o esta emergencia de eh, narrativas negacionistas y discursos de odio eh, y el lugar de las escuelas frente a esta emergencia, qué es lo que pasa cuando eh, estos discursos, estas narrativas, estas situaciones se presentan en nuestras aulas y cómo podemos también analizar otras situaciones que eh, exceden la, lo, lo que pasa en la vida escolar cotidiana, pero que no, no nos es ajena como, como tema de enseñanza, como tema de preocupación para, para pensar la vida en común, en este marco que estamos cumpliendo ahora de los 40 años de, de democracia, en este 2023. Eh, así es que bueno, y además eh, presentarlo ahora, decía justo antes de, de que Manuel después pueda darnos el marco conceptual e histórico que, que nos convoca en el encuentro del día de hoy, justamente porque el material de, eh, de este micrositio, que, vamos a, que después les vamos a compartir, está en el portal Educar, eh, atraviesa lo, los tres encuentros, entonces tenerlo presente desde, desde este momento nos parece importante y, y arrancar con esto. El, el material eh, está compuesto en principio de una serie de cuatro entrevistas, con distintos referentes que vienen del, del mundo del derecho, del mundo de la comunicación, de la sociología, ustedes ahí los ven, eh, Daniel Rafeca, juez federal, eh, Valeria Tuz, que también es especialista, es doctora en Derecho Penal y es especialista en, en Derechos Humanos, Micaela eh, Cuesta, que es eh, socióloga también, pero tiene una especialización en comunicación y cultura, con ella dialogamos todo lo que tiene que ver con eh, la circulación y la emergencia de, de los discursos de odio en redes sociales y la amplificación que, que, allí, que allí obtienen, cómo, cómo esto impacta en, en las subjetividades de usuarios en Internet y el vínculo con la, entre muchas comillas dice ella, y es interesante pensar, eh, la vida real, el mundo virtual y la vida real. Y Daniel Feierstein, eh, sociólogo también y bueno, especialista en estudios vinculados a, a genocidios. ¿no? Eh, entonces este micrositio lo van a encontrar ahí, tienen la, la dirección del portal de EDUCAR, donde, donde está disponible, son, son cuatro entrevistas, y al mismo tiempo eh, hemos producido otras dos entrevistas más, ya hablaremos sobre eso, y van a estar eh, disponibles en breve, también en este espacio, con otros, otras dos especialistas, personas convocadas para dialogar. Uno es Mariano Navi, historiador y antropólogo, que nos habla y nos, lo, lo vamos a compartir sobre el genocidio de pueblos originarios. Y Larisa Quejual, que también aporta una mirada desde el mundo de la comunicación para pensar el vínculo con los medios de comunicación y la circulación de estos, eh, estos discursos y ¿sí? de estas prácticas al mismo tiempo. Lo que quería compartir ahora brevemente, ya que los presentamos y los, los mencionamos, es un, un breve tráiler, un breve video para ver de qué, cuáles son los temas que ellos nos, nos comparten y de qué manera dialogan entre sí cada una de las respuestas, cada una de las, de las entrevistas, y que podamos brevemente, introductoriamente, pensar algunos ejes posibles para organizar eh, los debates en las escuelas. Pongo el video y del mismo modo que, que decía recién, si hay algún inconveniente eh, técnico en su reproducción, ustedes me dicen si funciona como corresponde. A ver. Se está viendo, ¿eh? Pensar al negacionismo como un fenómeno político, cultural y jurídico, es decir, esas tres dimensiones, que lo que van a tener en común es la negación, total o parcial, de hechos que la sociedad vive como de máxima injusticia. Detrás del de negacionismo hay un proyecto político. Opera en el presente porque esa esas formas de negación de, de la violencia histórica afectan la confianza, credibilidad y consensos en ciertos pactos que, surgidos de ese horror histórico, fundan los lazos de la democracia. Que busca un objetivo eminentemente político a partir de esa manipulación, que es incidir en los procesos de disputa de las memorias colectivas. Revictimizar, diría la víctima, o revitalizar el trauma, al negar, esa, al negar ese acontecimiento histórico muchas veces se obtura la posibilidad de realizar un duelo público, eh, una construcción social por lo tanto también de la memoria eh, para que esos acontecimientos justamente no se repitan. En este caso reprimirlos, criminalizarlos por lo que habían hecho iba a ser muy contraproducente. Aplicar directamente la, constitu la Constitución, los de la Convención del Derecho del Niño, dejar de lado la, la, la cuestión de criminalizarlos, dar por probado el hecho, pero reemplazar la medida la media represiva por una medida educativa. Pero tiene que ver con cómo pensamos la libertad de expresión y si es posible, o sea, si, si es un discurso protegido por la libertad de expresión, por más que nos parezca horrible, ofensivo, eh, intolerante... ¿no? no es prudente eh, tipificar penalmente ese tipo de discursos por más que nos parezcan aberrantes y abyectos y repudiables. El docente sí debe ser un canalizador de la disputa con el negacionismo cuando ésta aparece en la clase, cuando ésta aparece en el aula por los propios estudiantes. A mí me suelen preguntar si estoy a favor o en contra de la criminalización. Yo digo, bueno, yo no me parece una herramienta imposible, ¿no? De hecho, me parece una herramienta posible. Lo que pasa es que lo que tenemos que preguntarnos luego de eso es si es deseable. Hay que reflexionar críticamente sobre lo que supone la libertad de expresión y en qué medida los discursos de odio atentan contra el principio de la libertad de expresión. Bien, una, una pequeña muestra, en todo caso, que da cuenta de que... Eh, no todos y todas piensan lo mismo al respecto, ¿verdad? Que el, este concepto, esta idea que estamos tratando de, de introducir, de pensar hoy, vinculada a las narrativas negacionistas, a los discursos de odio, son complejos, que hay distintas puertas de entrada para pensar cómo las abordamos en la escuela. Acá algunas, algunas pistas, ¿no? Eh, la, la criminalización de estos discursos, la tipificación penal de estos discursos frente a un paradigma eh, que rige, que regula en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema penal en Argentina, que es el que eh, garantiza la libertad de expresión y la libertad de, de prensa, en muchos casos también, cuando estos discursos entran a circular por los medios tradicionales o, o por, las, por las redes sociales también, para pensar esos, esos escenarios. Entonces ahí aparecía un, un, un contrapunto, lo fuimos viendo en, en las respuestas que aparecían, que, se, que escuchábamos recién, y quizás una pregunta para hacernos en las escuelas, tiene, o un tema en todo caso, es eh, si estos discursos, podemos pensarlos como discursos protegidos por, por estos derechos, vinculados a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, o si afectan de una manera diferente eh, a las víctimas y requieren ser, eh, analizados o, o canalizados de otra manera en, en, en sede judicial, por ejemplo. ¿no? Bueno, distintas posiciones al respecto. El espacio de las redes sociales, esto solo a modo de enumeración y de presentación de posibles tópicos para, para trabajar en el aula, para pensar estas entrevistas, el espacio dentro del portal educar se va a ir enriqueciendo también con casos que hemos ido relevando eh, en escuelas con docentes en las distintas jurisdicciones en todo el país cuando llevamos las capacitaciones del programa en los propios cursos de, de educación memoria que se dan a través de, de la plataforma del Info eh, las redes sociales decía y, y este va a ser tema seguramente del miércoles próximo donde la gente del laboratorio de estudios sobre democracia y totalitarismos nos va a estar acompañando las redes sociales para pensar ese espacio donde eh, los discursos de odio muchas veces, a través de memes o a través de eh, participaciones y discursos violentos, naturalizan una, un cierto tipo de forma de, de violencia, que después, de nuevo, tiene también eh, un impacto en eh, todos nosotros y nosotras como, como usuarios. ¿no? Eh, decía ahí, me cae la cuesta, una de las entrevistadas, cómo esto opera en el presente también, cómo eh, se, se, se afecta la verdad histórica respect, a partir de los discursos negacionistas y cómo esto, eh, en la relativización, en la banalización, esto bueno, genera cierta desconfianza en algunos pactos de convivencia, en pensar la vida en común, en pensar la legitimidad, y la, los derechos del otro, y empiezan a eh, resquebrajarse algunos lazos sociales que, eh, que ha costado, que... que, que que son necesarios para, para la vida en común, ¿no? en este contexto de democracia. Y después pensar también los eh, negacionismos en clave de pregunta política, de proyecto político, esto aparecía también en la palabra de, de Rafecas, ¿no? uno de, de, nuestros, de nuestros entrevistados. Así es que, bueno, esto, digo como, como primera presentación de, de este material, antes de ahora sí darle la, la palabra a Manuel algunas unas pequeñas puntas para, para pensar posibles temas, o posibles ejes de, este, de, de estos diálogos que estamos abordando en clave de narrativas negacionistas. Pensar cómo es que emergen, decía, eh, cómo los abordamos, decía Daniel Feierstein en la, en la escuela, estos discursos, una cosa es cuando aparecen de parte de, eh, de, parte de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, y entonces, Habría que correrse de, un, de una respuesta moralista, de una respuesta censora, donde lo que hay que hacer es tratar de, de desmontar las lógicas, con las, las lógicas de representación con las que eh, se, se, se presentan y circulan de una manera eh, que, de, que buscan legitimarse, ¿no? que buscan eh, instaurarse como, como verdades en todo caso. Emma, si ¿sí estás por ahí. Eh, podemos pasar a pensar un poco este, este, estas ideas de, de contexto histórico y conceptual en torno a, al negacionismo, a los discursos de odio, cómo podemos definirlos, cómo podemos eh, pensar su, su actualidad. Bueno, mientras esperamos que, que darle la palabra a, a Emanuel, eh, que me parece que está teniendo algún problemita de conexión, eh, quisiera retomar eh, algunas cositas eh, que habías mencionado, Pablo, que por supuesto quedarán... Eh, perdón, no tenía, no tenía el video iniciado. Eh, decía que mientras Emanuel... Mientras eh, le damos la palabra, que me parece que está con algún problema de conexión, algo que iba a hacer al final, pero aprovecho este, este momento para hacerlo. Eh, sí. Es, en primer lugar, eh, avisarles a todos y todas que um, se abrió la inscripción para los cursos y trayectos que ofrece el programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Así que todas aquellas personas que estén interesadas e interesados en estas temáticas, hay una gran oferta eh, en el chat y les vamos a compartir el link para poder inscribirse eh, a, a, a estas ofertas que están vinculadas con estas temáticas, que nos interpelan, que nos convocan, y como vos bien dijiste Pablo, eh, a partir de la entrevista de Micaela Cuesta, que al mismo tiempo será una de nuestras eh, invitadas de la semana próxima, tiene mucha actualidad. O sea, justamente a veces el desafío tiene que ver con... Eh, eh, entender que, que cuando estamos hablando de discursos negacionistas no estamos ante un discurso que meramente está banalizando, negando, eh, eh, de alguna manera minimizando solamente un acontecimiento que, ¿no? que está en el pasado y entonces hay, únicamente se está ofendiendo a las víctimas pasadas, ¿no? eh, de, al, uh -huh. de, una, de acontecimientos históricos que nos antecedieron, sino que justamente la conexión de esos discursos eh, negacionistas, eh, respecto de esos acontecimientos que nos precedieron, nos siguen afectando al día de hoy, y tienen consecuencias en la actualidad. Simplemente era algo que iba a retomar al final, pero bueno, aprovechando este momento, me parecía algo interesante antes de darle la palabra. Gracias Pablo. Y gracias también Emanuel también integrante de, de, del equipo Educación y Memoria, que, que va a seguir compartiendo con nosotros eh, interesantes reflexiones, que van a estar en diálogo con todas estas entrevistas eh, que requirieron un montón de trabajo, y que, que ha contado con, con participaciones eh, de personalidades eh, de, de, de mucho renombre, que tienen perspectivas eh, muy, muy interesantes y no necesariamente eh, iguales. ¿no? y que justamente esa es la riqueza, permiten el debate, permiten abrir, y abren bueno eh, muchas puertas para trabajar en las aulas. Gracias, Emanuel, bueno. te damos la palabra. Gracias, Paula, gracias, Pablo, por, por la presentación. Eh, esperemos lo interesante para el final, porque por ahí son un blef, pero como por lo menos, eh, pensar algunas definiciones. Eh, agradezco también bueno, a todos mis compañeros de, del programa de educación y memoria, y al Ministerio de Educación, y al INFOD, eh, que vienen insistiendo en esta temática también desde hace tiempo. Creo que, como nos pasó a nosotros eh, en términos individuales, en términos subjetivos, pero también en términos eh, de equipo de trabajo, la, la cuestión de las narrativas negacionistas y el discurso de odio, se nos fue como introduciendo como un problema cada vez más acuciante. Eh, es interesante si pensamos, si pensamos la historicidad del debate, por lo menos en, en, en nuestras propias trayectorias, porque tampoco podemos afirmar que es un debate nuevo en el sentido de pensarlo desde la pedagogía, la didáctica, desde la formación docente de las escuelas. Digo, hace 10 años atrás, 15 años atrás, estábamos discutiendo si el bullying o la discriminación, digo había algo de esas dimensiones eh, respecto de las cuestiones, si se quieren, acerca de la discriminación, que ya estaban en la agenda educativa, en un punto no son novedosas. Ahora, si no son novedosas, ¿qué es esta otra vuelta de tuerca, podríamos decir, respecto de las narrativas negacionistas y el discurso de odio. Entonces, ¿qué, es lo, qué, es el, qué podríamos hacer, ¿no? retomando un poco al, al pato Lucas que hay de nuevo viejo? ¿no? Como un poco preguntándose acerca de, de esta, esta, esta nueva dimensión de debates que de alguna manera ya hemos, eh, hemos abordado. A la vez, no puedo dejar de pensar que quienes están eh, viendo esta, esta transmisión, la están viendo en vivo, o la verán después, son profesores, profesoras, estudiantes de formación docente, que eh, además digamos, de estar en este proceso formativo, tienen específicamente su, en su contexto muchas veces de formación o de trabajo, eh, nada, experiencias, como dice Micaela Cuesta, reales con estas dimensiones, ¿no? que confunden muchas veces lo virtual y real, parece que está allí, pero en realidad cuando entramos a las aulas sabemos que está latente. Entonces, de alguna manera, esa dimensión acerca de la urgencia tiene que ver con bueno, cómo como pensar eh, estas, estos mecanismos, qué estrategias tener, qué herramientas construir y compartir. Como mostró Pablo, al día de hoy, Narrativas Negacionistas tiene cuatro entrevistas y dos más en, en proceso de edición. Ya fueron hechas, ya fueron eh, trabajadas y demás, esperemos que pronto estén ahí. Pero no necesariamente el, el, el coro, de, de, de, de especialistas dedicados a la temática, eh, se va a cenir a estas seis personas. Digamos. Potencialmente puede haber más en la medida que también encontremos más voces u otras aristas disciplinares o experiencias de trabajo en estas, en estas dimensiones. Y eso tiene un poco que ver también con cómo fue el proceso de construcción de, del sitio de narrativas negacionistas. En gran medida, eh, efectivamente, es parte del, del, del trabajo de... de del programa de educación y memoria, pero eh, con algunos compañeros como Pablo Guerra, Cristina Gómez Justo, Wanda Wesler, trabajaron mucho o advirtieron tempranamente que en el contexto de otro material que estábamos haciendo y que presentamos eh, a final del año pasado, diálogos entre eh, la investigación y, y la enseñanza del holocausto, advertíamos muchas veces que la cuestión del negacionismo aparecía no solo en la preocupación de los investigadores y las investigadoras, sino que sobre todo aparecía en el cotidiano de todos nosotros, en la prensa, en las redes sociales, en los encuentros con docentes, entonces una dimensión de alguna manera conllevaba a la otra. Lo que voy a intentar eh, hacer hoy, un poco eh, someramente, eh, por suerte en gran medida lo que yo voy a decir está profundizado en las entrevistas, voy a dar algunas pistas de por dónde profundizar cada una de esas dimensiones, cuál convendría ver para atender alguna de estas problemáticas, ¿sí? eh, pero lo que voy a hacer sobre todo es pensar el negacionismo desde una experiencia singular, que desde ya no es la única, pero quizás en términos conceptuales, teóricos y políticos, judiciales, culturales y demás, fue quizás la más reflexionada y pensada que tiene que ver con el holocausto. Eh, un poco casi atado al holocausto, también la experiencia del genocidio armenio. ¿no? Pero eh, de ahí en más, podemos luego pensar en el espacio de las preguntas, y para eso queda abierto el chat del canal de YouTube, de qué otras maneras aparecen los discursos negacionistas y vinculados con los discursos de odio en relación a otros crímenes masivos. La dictadura militar, otros genocidios, la guerra civil en Colombia, o sea, podemos pensar esas otras experiencias, ¿sí? Para, para, o incluso pensar en lugares donde aparentemente no pasó nada, por ejemplo, ¿no? Bueno, aparentemente en Estados Unidos no hay un genocidio y eso no significa que no haya negacionismo respecto de otras violencias, ¿no? Entonces, de, ese, de alguna manera, eso es lo que podemos eh, eh, pensar o dejar para el espacio de preguntas y esperemos que, que sea el momento más enriquecedor para el intercambio, ¿no? Eh, y como dijo Pablo pasarán muchas pandemias, a él a, se le caerá, el, se, se, se le pasará a prender el micrófono, a mí se me caerá el internet, pero no hay nada como los encuentros virtuales a veces, ¿no? los encuentros presenciales, donde justamente ese intercambio es más fluido a veces, o más... Eh, espontáneo pero bueno hoy tenemos eso tenemos recursos tenemos el chat de, de youtube y muchas veces suceden ahí cosas muy interesantes ¿no? lo primero que, que me preguntaba es porque de alguna manera narrativas ne negacionistas así se lo propone es cómo pensar los, los, nar la, las narrativas negacionistas a través del de trabajo con los discursos de hoy en la escuela y ahí me parece que en términos conceptuales eh, lo voy a decir en, en buen criollo se mezclan dos cosas que no necesariamente son lo mismo aunque efectivamente eh, irían o estarían yendo hoy de la mano que son la idea de las narrativas negacionistas el negacionismo ¿sí? como un discurso acerca de experiencias del pasado y los discursos de odio que tiene que ver efectivamente con la construcción peyorativa connotada de un otro sujeto social por ejemplo, individual o colectivo ¿no? entonces ahí la primera dimensión tiene que ver con un poco poder separar las definiciones para entender las particularidades de cada una qué es el negacionismo y qué es el discurso de odio a qué apelan uno y otro en términos específicos, y en todo caso, luego de poder definirlos, entender en qué medida pueden conciliarse, de qué manera pueden potenciarse e ir juntos en, en, en dimensiones o contextos específicos. Entonces ahí me parece que eh, esa, esa primera dimensión deberíamos como, como tenerla en consideración para no pensar que una narrativa negacionista sí o sí conlleva un discurso de odio, aunque la mayoría de las veces sí, pero que un discurso de odio conlleva una narrativa negacionista. No necesariamente, por ejemplo. ¿no? Entonces eso lo podríamos, lo podríamos ver o, o advertir en casos particulares, en casos concretos, donde podamos discutir ejemplos, por ejemplo. ¿no? Y me parece que a eso apunta un poco la, la propuesta que compartía Pablo hace un ratito, respecto de pensar no solo las entrevistas, sino a partir de casos puntuales, una reflexión en torno a cómo se trabajan estos temas y cómo se entrelazan o no, depende de los contextos específicos. ¿no? Y en ese sentido, como les dije, el negacionismo en términos más de, de definiciones macro, tiene que ver justamente con una narrativa, eh, muchas veces conceptualizada, eh, con pretensiones de, de sostenimiento histórico, empírico, digamos, que apelando a algunas fuentes históricas y demás, ¿sí? que tiende a negar alguna experiencia del pasado. Y cuando digo negarla, muchas veces frente a la evidencia de los hechos, la negación no es de carácter total, sino que tiene que ver muchas veces con o soslayarla, ¿sí? o bajarle el precio, como dice Daniel Feyerstein en, en, en, en su entrevista, ¿sí? o directamente eh, banalizarla, decir que, bueno, que ahí hay un gran relato elocuente acerca de una violencia que no fue tan así y que eso. Opera sobre el presente con otros objetivos u otro proyecto, pero básicamente el negacionismo tiene que ver, sí, con el pasado. Está vinculado a negar alguna experiencia, algún acontecimiento del pasado. En general, aparte, esos acontecimientos del pasado que son negados tienen que ver con violencias masivas. ¿sí? Entonces, ahí podríamos encontrar múltiples ejemplos. El holocausto, como dije yo, quizás es el, el, el más reconocido. El genocidio armenio es el, eh, el, el caso permanente, podríamos decir, al día de hoy el Estado turco no reconoce, no reconoce el genocidio. Pero de ahí en más podríamos encontrar diversas experiencias, algunas más, eh, podemos ser grandilocuentes en su violencia, otras más eh, invisibilizadas, pero que tienen que ver con, efectivamente, violencias del pasado, ¿sí? que al día de hoy siguen siendo negadas, por actores específicos, pueden ser actores de la cultura, pueden ser intelectuales, pueden ser eh, activistas políticos, pero a veces, muchas veces, por los propios estados nacionales. Entonces, las narrativas negacionistas también tienen que ver, no solo con, eh, o, o, no, no es que tienen que ver, no solo las podemos medir su eficacia, ¿sí? Respecto de eh, qué, qué, qué pasado están negando, sino también en relación a quiénes son los que enuncian esos discursos. ¿sí? Entonces, lo que termina muchas veces sopesando la gravedad de esas, de esas dimensiones es que efectivamente no es lo mismo eh, un, un actor X de la cultura que cuando el Estado la enuncia. No es que le quita gravedad entonces al sector de la cultura, sino que en todo caso deberíamos ver de qué manera ese discurso negacionista situado en una persona o en un colectivo en el origen mínimo termina muchas veces permeando el sentido común y potencialmente se constituye una política de Estado. ¿no? Entonces, esas dimensiones hacen a esa, a esa complejidad. Eh, y entonces, bueno, ahí tenemos como, como, como algunas, algunas aristas para poder ir pensando, identificando la gravedad de las narrativas negacionistas en contextos específicos. ¿no? La otra tiene que ver con los discursos del odio, y como yo decía en, en la presentación, para muchos de nosotros y nosotras que trabajamos en educación, en realidad la cuestión de la discriminación, la xenofobia, llamémoslo el bullying, o sea, la, las múltiples categorías con las que podemos eh, apelar a, la, a, las, a, a las narrativas, a las prácticas discriminatorias en nuestros, en nuestros ámbitos de trabajo, no es novedosa en el área educativa, de hecho la hemos venido trabajando hace mucho tiempo, los docentes, el Ministerio de Educación de la Nación, los ministerios provinciales, el INFOD, hay, hay un andamiaje, bueno, Argentina tiene el, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Sinofobia, Digo, hay una serie ahí de componentes, de herramientas, que eh, dan cuenta o intentan, eh, podríamos decir... Eh, mediar, permear, e eh, eh, intervenir frente a situaciones de, de, de discriminación y xenofobia, pero efectivamente los discursos del odio tienen un plus vinculado, podríamos decir, a eh, la constitución, entre comillas, política de los sujetos connotados. ¿En qué sentido? Básicamente, lo voy a reconfirmar en el final, pero todo discurso de odio es político. Eh, estas frases suelen ser como muy, muy elocuentes en, en, las, en las conferencias eh, y las, los trabajos con, con docentes y, y, y profesores y profesoras, porque claro, nos quedan ahí como, como un eslogan, pero es político en la medida que todo discurso de odio, de alguna manera, ¿sí? se asienta sobre una cosmovisión acerca de cómo debería ser el orden social. ¿sí? Entonces, básicamente, ese discurso contra un sujeto otro, contra un colectivo, un individuo y demás, ¿sí? lo que hace justamente es eh, proponer, de alguna manera, ¿sí? correrlo del mapa, quitarlo del mapa, ¿no? Ese, ese, es un objeto, ese es un sujeto, ¿sí? que obtura, no sé, la convivencia social, el desarrollo económico, la armonía, lo que sea. Entonces ese discurso de odio, sí, es un discurso obviamente xenófobo, racista, pero sí, su trasfondo siempre es político y eso está claro también cuando Micaela Cuesta, por ejemplo, en sus entrevistas nos, nos dice qué hay detrás de las memes por ejemplo eh, a mí me gusta mucho trabajar con, con, con trabajo tanto en clases como con docentes incluso con mis amigos que por ahí en las redes eh, de grupos de WhatsApp o en las redes sociales circulan memes graciosas, por ejemplo sobre el mundial de fútbol y demás y básicamente lo que, lo que termino muchas veces discutiendo, poniéndome en lugar incómodo, que hacer circular muchas veces esas memes no es distinto ¿sí? de los dibujos antisemitas que circulaban en la década del 30 ¿sí? apelando a la construcción connotada de los judíos. Entonces, digo, hay ahí una idea de que la meme es original por su circularidad, las redes sociales, pero en realidad no es original en un sentido connotado y peyorativo acerca de cómo se compone el mundo social. Entonces, ahí me parece que es interesante pensar esa dimensión de, de, de, de los discurso del odio. Ahora bien, si el discurso del odio no es nuevo, y el negacionismo tampoco es nuevo, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la actualidad del problema? Y ahí me parece que un poco Paula y Pablo fueron advirtiendo algunas de esas dimensiones. La primera tiene que ver con la amplificación de estos discursos. Efectivamente, si uno mira históricamente, el siglo XX está plagado de narrativas negacionistas y de discursos de odio, en distintos momentos, ¿sí? En la década del 20 y 30, en los 60-70, ¿sí? Eh, constituy constituyendo sujetos connotados de distinto tipo, los afroamericanos, los judíos, los gitanos, las mujeres, los homosexuales, las lesbianas, digamos, construyendo en distintos momentos esos, esos eh, actores sociales, pero efectivamente los, los autores y las voces de ese discurso connotado podían ser fácilmente identificados en referencias concretas culturales, grupos políticos, grupos culturales, intelectuales, partidos, ¿sí?, Hoy me parece que justamente esos discursos y narrativas negacionistas se han amplificado. Eso significa, y Daniel Fayers lo, lo trabaja muy bien en su entrevista, que no significa que antes la gente no pensara eso, sino que efectivamente hoy se anima a decirlo porque la posibilidad de decirlo está justamente por fuera de los circuitos que hasta fines del siglo XX principio principios del siglo XXI, legitimaban esas intervenciones, de nuevo, los grupos políticos, los grupos culturales y demás. Hoy, básicamente, con las nuevas tecnologías, ¿sí? tenemos la posibilidad de intervenir en debates y decir barbaridades, barrabasadas, acusar, atacar y demás, sin que nadie sepa muy bien de dónde procede o quién es el autor de esa, de esa consigna. Entonces, esa dimensión de las, de las, de las redes sociales amplifica y potencia justamente, no solo la circularidad, sino el impacto de esos, de esos discursos sociales. En la entrevista de Daniel Feyes es muy interesante qué pasa respecto de los algoritmos. Como cuando cliqueamos algo, por más que no estemos de acuerdo, lo que termina haciendo es potenciando, subiendo esa imagen o ese discurso ¿sí? en los canales de búsqueda de otras personas. ¿no? Entonces, ahí es interesante pensar esas dimensiones respecto de las tecnologías y demás. Y pienso un poco con nostalgia, cuando quizás muchos de nosotros, los más grandes, las más grandes, las que ya somos docentes, no lo que quizás están en el proceso formativo, pensábamos en Internet como una herramienta, como una herramienta democratizadora, ¿sí? Al que, mediante la cual podíamos acceder a mayor, mejor información, y 20, 25, 30 años después, estamos problematizando qué es lo que está circulando ahí, digamos y qué herramientas construir desde la escuela, desde el Ministerio de Educación, de distintas agencias estatales, nacionales y provinciales, incluso organismos internacionales, para poder, de alguna manera, frenar, eh, advertir, ¿Sí? luchar contra estas, estas eh, narrativas en, en, estas, en, estos, en estas redes sociales. ¿no? Y la otra, la otra cuestión tiene que ver justamente con el, el contexto político de carácter global. Y acá, si bien seguramente los que me están escuchando, las que me están escuchando, pensamos en Argentina y en algunas personas en particular, me parece que deberíamos como alzar la mirada y mirar y, y advertir que en realidad esto está pasando a escala global y tiene que ver con la emergencia de lo que se considera como las nuevas derechas, ¿no? que justamente eh, recurren nuevamente a discursos conservadores eh, que tienen eh, una, una, una cosmovisión, una consideración acerca de cómo debe componerse el mundo social, económico y cultural, ¿sí? pero sujeto justamente al, al uso de esas nuevas tecnologías, apoyados en las nuevas tecnologías. Entonces, de ahí me parece que eh, se arma como, se termina como, como gestando una nueva sensibilidad, un, un, nuevo, un nuevo escenario, podríamos decir, que termina resultando muy problemático para... Eh, para nosotros, en tanto, digamos, agentes del Estado, que pensamos estas herramientas, pero también para los profes, las profes que día a día están poniendo el cuerpo en, en la escuela o en los institutos, y tienen que, como dice también Daniel Feierstein en, en su en su, en su su entrevista, canalizar estos debates, no censurarlos, sino darles lugar, pero con las herramientas conceptuales, históricas, precisas, para poder justamente a, advertir... Eh, cuál son los errores históricos, empíricos, conceptuales y políticos de esas, de esas narrativas. Pablo, si me si, ayudan la otra diapositiva. Bueno. Me gustaría también pensar cómo es la historia del concepto en relación al, al negacionismo. Yo ahí puse tres, que son obviamente arbitrarias, como casi todas las definiciones, cuando tenemos que dar clase y construimos como un recorrido eh, que pensamos. Pero por lo menos a mí me funcionan, eh, sobre todo también para pensar el diálogo con las entrevistas. Eh, la primera es el negacionismo originario. ¿Qué quiero decir con esto? Todo crimen de carácter masivo tiene el, la negación en su, en, su, en su desarrollo, básicamente, y eso... Lo, lo, se ha trabajado muy bien con, eh, con el caso del genocidio armenio, ¿sí? eh, lo, los regímenes suelen negar durante el proceso de, de, de destrucción masiva ¿sí? el carácter criminal del, del, del crimen. A veces, vuelvo a decir, negar no significa decir eh, no estamos matando a nadie, sino justificar las matanzas por el carácter político, religioso, étnico, racial, cultural o económico del grupo asesinado. ¿no? Pero en esa, en esa, en esa dimensión, ¿sí? todo régimen criminal de este de ese tipo ¿sí? conlleva una narrativa negacionista. Justifica el crimen o lo niega, o niega su dimensión absoluta. Bueno, no son tantos, bueno, no ocurre así, eso no existe. ¿sí? Ahora bien... Eso es relativo también, ¿por qué? Porque luego cuando vemos la, las, las fuentes históricas eh, que los historiadores y las historiadoras revisan para hacer la historia muchas veces de estos, de estos regímenes criminales, lo que advertimos es que justamente hay mucha prueba Empírica, eh, digo, resoluciones judiciales, eh, resoluciones ministeriales, discursos de dirigentes, funcionarios y demás, que de alguna manera van dando cuenta de que el crimen se está cometiendo. Y eso me parece que lo han trabajado muy bien algunos historiadores, como pienso Raúl Hilbert, quizás como el más consagrado de los historiadores uno de los primeros, pero el que trabajó justamente desde la lógica de los perpetradores, cómo se construyó el crimen del holocausto, luego vino Christopher Browning, luego hubo muchos más, pero fue uno de los primeros que trabajó no con la perspectiva de las víctimas, digamos, no se basó en los testimonios, sino que justamente fue a buscar la lógica de los perpetradores, los responsables. Y lo que encuentra es que en las resoluciones ministeriales estaba claro cómo se constituye la circulación de las personas, los procesos de confinamiento, digamos, y da cuenta justamente de que eso Básicamente aparecían los memorándums, las resoluciones, en el papelerío de, la, de, las, de los ministerios, y de alguna manera una prueba sustancial y sustanciosa respecto de cómo se cometía el crimen. Ahora, ¿cómo conviven estas dos dimensiones? El negacionismo originario con la prueba fehaciente. Bueno, ahí es interesante lo que dicen algunos historiadores e historiadoras, tiene que ver con que básicamente. Muchos de estos regímenes políticos que cometen estos crímenes masivos están convencidos de la justeza de sus actos. Están convencidos que efectivamente, exterminando a una parte, a una, a una fracción de, masiva de una población, los judíos, los gitanos, los armenios, los homosexuales, ¿sí? construyen un orden social, un nuevo orden social, ¿sí? mucho más armónico. Entonces, lo que vamos a encontrar, y eso quizás en el caso del holocausto es más evidente, una inmensa cantidad de fotografías sacadas por los propios perpetradores que prueban las condiciones de vida de los judíos, tanto en los guetos como en los campos de concentración y exterminio. Y entonces uno dice, ¿cómo es que lo niegan y a la vez tienen todo este registro? Bueno, finalmente porque digamos, ese registro ¿sí? era muchas veces la prueba, o eh, el, lo que se buscaba justamente era ir documentando ¿sí? la construcción de ese potencial nuevo orden social, ¿no? Tiempo después, cuando justamente el, el, el, la guerra termina, el nazismo cae y los campos de concentración son liberados, ¿sí? lo que constituye esa prueba, esa prueba muchas veces en este caso fotográfica a la que me estoy refiriendo, o los documentos con los que trabaja Raúl Hilbert, es justamente la prueba del carácter de la masacre. ¿no? La otra tiene que ver con el negacionismo de carácter histórico. Y esto me parece que es muy, muy claro, si se quiere, muy, muy, muy evidente, en algunos debates que se generan ya desde la década del 60 y 70, pero que se potencian en 1980 en adelante, respecto de la negación por parte de historiadores ¿Sí? De el, de, no del carácter del holocausto muchas veces, sino de la dimensión que tuvo. ¿no? Entonces aparecen algunas investigaciones históricas, quizás las más conocidas, es la de David Irving, que aparece en esta imagen, pero está Forison eh, en Francia, digamos, hay muchos historiadores más, eh, Ernest Nolte en Alemania y demás, que de, de diversas maneras ¿sí? construyen una serie de narrativas o discursos que tienden a cuestionar eh, tanto las resoluciones judiciales como la investigación histórica, sosteniendo que o no tuvo esa dimensión, o que alguna de, esos, de alguna de esas herramientas para el exterminio no existieron, por ejemplo las cámaras de gas, o que el número total de las víctimas no es tanto, o que lo que hacen los judíos, ¿sí? víctimas del holocausto, es construir esta narrativa para aprovecharse de su condición de víctima y sacar provecho en otros escenarios. ¿no? Entonces... Ese, ese, esa narrativa de carácter más histórica que se, se viste, se, se, se pone el andamiaje de conocimiento científico, no termina muchas veces constituyendo un discurso que soporta intelectual y empíricamente al resto de los grupos negacionistas, cuyo componente es el negacionismo ideológico. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente, y, y eso aparece muy bien en, en, en, el, en la entrevista de Daniel Rafecas, ¿sí? lo que dice es, bueno, como básicamente ningún sujeto, por lo menos hasta hace pocos años atrás, podía salir públicamente a celebrar y festejar los crímenes del nazismo, así el holocausto existió y, y, y está bien que haya existido, lo que hacían era sentarse sobre esas narrativas históricas para... ¿no? bajarle el precio nuevamente a la experiencia, la experiencia criminal. ¿no? Y entonces, lo que escondían detrás de esa apelación a, a, al texto histórico era más bien un componente de carácter ideológico que reponía sobre la mesa, en el caso del holocausto, el antisemitismo, la sospecha sobre los judíos y la conspiración del orden mundial y demás. Eso lo podemos encontrar en otras perspectivas ¿sí? que niegan otros holocaustos, o mejor dicho, otros genocidios, otros crímenes masivos, otras dictaduras militares y demás. Es interesante el caso de, del negacionismo histórico y el negacionismo ideológico, que obviamente se entreveran. ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente fueron sometidos a juicio. ¿Qué digo que fueron sometidos a juicio? En 1993, la mujer que está ahí, Deborah Lipstadt, una, una, una eh, historiadora e investigadora norteamericana, publica un libro sobre el negacionismo, y entre sus documentos y su análisis, pone como ejemplo al historiador inglés británico David Irving, Diciendo que, justamente, es un negacionista porque lo que hace es recortar algunas fuentes o basarse en fuentes inventadas para decir que el holocausto no existió, o no tuvo esa emisión, o no fue como los historiadores o el resto de los historiadores dicen que fue. Y David Irving lo que hace es acusarla en, en un tribunal eh, británico, ¿sí? bajo la idea de calumnias e injurias. ¿no? Entonces, por la lógica de la ley británica, la que tiene que probar eh, eh, que, que no calumnia ni injuria, es la acusada. ¿Sí? Es Débora Liebstadt. Entonces hay un juicio muy interesante, eh, hay una película que se llama Daniel, negación, ¿sí? que vale la pena ver, que cuenta la historia de este juicio. Y básicamente lo que pasa en el juicio es que Débora Liefstadt, con la ayuda de otros historiadores, Christopher eh, Browning, Evans y demás, ¿sí? lo que logran es no solo demostrar, un oh, no punto la consecuencia es que demuestran que el holocausto existió, sino lo que hacen es mostrar la poca solidez de, la, de los documentos de David Irving y el carácter ficcional de muchos de ellos, para demostrar que en realidad es una apologeta del nazismo, no y que básicamente en su libro se está mintiendo, y que el holocausto eh, en verdad existió, no y sucedió como los historiadores lo están contando. El tribunal se expide, de alguna manera, eh, dándole razón a Deborah Lipstadt, ¿sí? y de alguna manera esa resolución judicial se toma muchas veces como un documento, judicial, pero también histórico, ¿sí? que muestra la, la, el carácter ficcional, político, ideológico de eh, las, narrativas, las narrativas negacionistas. Ahora bien, es interesante porque una puede decir que es una de cal y una de arena. A partir de estos debates sobre el negacionismo en, la, en los 90, por ejemplo, y a partir de los discursos sobre el negacionismo en, en, eh, en Europa, se, se sanciona la ley, la ley Guisot en, en Francia, que establece la pena, penalizar Aquellos ¿sí? que, que, que niegan, o sea, que construyen investigaciones o, o, o, o cuyas investigaciones y conclusiones abrevan en las narrativas negacionistas, pero le suman al holocausto ¿sí? eh, la criminalización de otras, eh, otras potenciales narrativas negacionistas. Eh, Discriminatorias. Pero entre ellas, por ejemplo, acusar al Estado francés de los crímenes cometidos durante su proceso de colonialismo en el siglo XIX y siglo XX. Entonces, lo que termina pasando es que, sobre el debate del negacionismo, termina también el Estado operando ¿sí? e impidiendo la investigación y de los debates sobre otros crímenes cometidos en el siglo XIX. ¿no? Entonces, por ejemplo, el historiador Pierre norá a quien quizás conocemos algunos, algunas, por su libro Los lugares de memoria, funda una organización que se llama Libertad para la Historia, que lo que decía es que no puede haber ninguna ley. ¿Sí? que de alguna manera condicione las conclusiones de la investigación eh, historiográfica. ¿no? Más allá de estos debates particulares, que podemos encontrar muchos en internet, o ver la película Deña, el que recomiendo, advertir que todo negacionismo es político, tanto el originario, como el histórico, como el ideológico. Digamos, ¿no? Todos se constituyen sobre la base justamente de negar el pasado, ¿sí? para posicionarse eh, en... Un presente, ya sea por eh, la construcción de un nuevo orden social o para reivindicar ese régimen del pasado. Pablo, si, si querés continuar. Y ahí me parece que contra el negacionismo se han desarrollado múltiples estrategias las que estamos compartiendo hoy, que son las más actuales, que tienen que ver con las nuevas tecnologías y demás, pero tampoco somos eh, nosotros, digamos de alguna manera, los, los, los, los que estamos descubriendo eh, el agua tibia. ¿no? Hay otras, otras eh, experiencias que de alguna manera fueron socavando las narrativas negacionistas, y que incluso desde hoy a veces somos muy críticos con ellas. Por ejemplo, cuando trabajamos desde el Ministerio, con el programa de cohesión y memoria, como en el Señor del holocausto, somos reacios a mostrar las fotos de las fosas comunes, de los cuerpos en los campos de exterminio, de, digamos, nos parecen que esas fotos de la, de la bestialidad, lo mismo con el genocidio armenio, ¿sí? nos parecen que, eh, que son innecesarias, digamos, ¿no? como dice Daniel Fede en otro libro, cuántas formas de tortura necesitamos conocer para condenarla. ¿no? Ahora bien, en 1946, 1947, 1948, cuando efectivamente... Eh, todavía no había mucha prueba judicial, todavía no mucho, no había mucho testimonio, cuando no había mucha investigación histórica, esas fotos, ¿sí? la, el recurso fotográfico, fue la primera imagen que tuvieron las organizaciones de víctimas ¿sí? y las propias víctimas para de alguna manera certificar la veracidad de los, de los relatos, de la experiencia que habían atravesado. Este libro que está ahí... Exterminación de los judíos en Polonia, por ejemplo, fue editado en Argentina en 1946 o 47. Es una rareza de carácter histórica. Y lo que ese libro tiene es el segundo libro editado así a nivel global. ¿sí? Y es muy temprano. Y ese libro lo que contiene son todas las imágenes que más o menos conocemos al día de hoy sobre el holocausto. Estas imágenes tuvieron una circulación muy temprana, ¿sí? y básicamente servían para confirmar el carácter de la masacre. Fíjense, si no... El, el, el, la imagen de abajo, del diario Crítica, de 1945, ¿sí? donde aparte nos advierte el grado de conocimiento eh, informativo, pero también visual, que se tenía del exterminio. ¿no? Básicamente, esas fotos son las que se replican en este libro. ¿no? Entonces, había ahí un andamiaje eh, representacional, imaginativo, fotográfico, que permitía dar cuenta de la magnitud del crimen. Ahora, sobre, esas, sobre esos primeros documentos que se daban a conocer, por ejemplo, en este libro, un libro solo de fotos, sin texto, ¿Sí? Lo que hay es registros documentales, por ejemplo, lo que empieza a encontrar David Irving. ¿no? Bueno, va un ministerio, el de economía, va un ministerio, el interior, va un ministerio, y empieza a encontrar que, básicamente, y lo sabemos a partir del caso Eichmann, la burocracia alemana fue muy efectiva en dejar pruebas, rastros, de cómo organizó a nivel continental, es decir, en casi toda Europa, ¿sí? el traslado de los judíos de distintas ciudades a puntos específicos específicos y de esos puntos específicos que eran los guetos luego a los lugares de campo de concentración y exterminio. Esas pruebas, ¿sí? de alguna manera, mostraban la planificación y la sistematicidad. ¿sí? Obviamente, después, lo que aparece muchas veces en el debate eh, intelectual... Eh, historiográfico y también político, es que efectivamente no hay ninguna eh, eh, resolución que ya maten a los judíos. Pero sí hay, bueno, eh, eh, resoluciones que establecían la solución final del problema judío. Y esa solución final era, digamos, una manera circular de apelar justamente a un, una solución radical ¿sí? respecto de la existencia de los judíos en Europa. ¿no? Entonces esas pruebas documentales ¿sí? constituyen hoy una, una, fuerte, una fuente fehaciente ¿sí? de, de, lo que ha, de lo que ocurrió durante los años del nazismo. Después, obviamente, las, las resoluciones ju judiciales. Quizás conocemos el juicio de Nuremberg, y quizás porque estamos en Argentina sabemos algo del caso Eichmann, pero en realidad desde 1945 en adelante hay una serie de casos eh, judiciales, para, ya sea para condenar o deportar a, a criminales de guerra nazis que van dando cuenta ¿sí? de la participación de personas específicas en el proceso criminal y, su, y, y su posición en ese proceso. ¿no? Ahí Argentina cumple un rol central. ¿Por qué? Porque para la representación global Argentina es un país de, de refugio de nazis cosa que es muy, muy, eh, muy debatible, digamos, la dimensión que, que ese refugio tuvo, la cantidad que llegaron y demás, pero sobre todo Argentina fue de los pocos países que básicamente deportó a todos los, los, los eh, criminales de guerra de nazis que fueron, re, fueron solicitados a la justicia nacional. El caso Eichmann ahí aparece como un paréntesis, porque no fue solicitado y fue capturado por eh, el servicio de inteligencia israelí, pero de ahí en adelante, cada uno de los solicitados fue deportado, digamos, ¿no? Eh, y entonces... Ahí me parece como es un dato interesante para mencionar el caso argentino. ¿no? Y finalmente, los testimonios ocupan un lugar central. Desde el caso Eichmann en adelante, no significa esto que no haya habido testimonios antes. Pero desde el caso Eichmann en adelante, en 1961, cuando es el juicio, ¿sí? el valor del testimonio puede de alguna manera dar cuenta de aquello que ni la prueba fotográfica, ni la prueba judicial, ni la prueba documental eh, puede contar qué es la experiencia de las víctimas en esos circuitos concentracionarios. ¿sí? Cómo era el día a día, cómo eran las arbitrariedades, cómo mataban gente, en qué magnitud, en qué dimensión, lo inhumano, cómo se perdían familias, documentos y demás. ¿no? Entonces, ahí esa dimensión testimonial compone una serie de estrategias ¿sí? que de alguna manera nos dan herramientas empíricas para combatir el, el, el negacionismo. Y finalmente, hoy en día, por lo menos de los 90 para acá, desde el 2001 para acá, la conmemoración, la investigación y la enseñanza, ¿no? Se constituye como en un baluarte, casi todos los documentos de carácter internacionales ponen el acento en la enseñanza. Está muy bien, nosotros que somos el ministerio, eh, nos gusta que así sea, pero también reconocemos que eso tiene sus limitaciones, que la enseñanza no puede resolver todos los problemas sociales, sí eh, ni, ni, ni por ahí puede dar herramientas para confrontar la, la, el negacionismo, también para los discursos del odio, pero muchas veces, cuando esos discursos se cimentan sobre la desigualdad estructural Sí, que atraviesan los países, digamos, ahí la educación se encuentra con una limitante de carácter material. ¿no? Pablo, y la, la otra... Mientras descanse y toma agua, Pablo. Sí. Y además... Eh, además de, de lo que hacemos nosotros, ¿sí? hay, como yo les decía, un contexto global que está muy preocupado por, por estas dimensiones, y que se ha encargado de construir una serie de herramientas, ya sean conceptuales, ya sean pedagógicas, ya sean incluso de, de, de, de acompañamiento de la construcción de políticas públicas para el, para el abordaje de estos temas, que de alguna manera están a disposición, por lo menos, por, por ejemplo, los documentos de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Aquí, como verán en, en, el, en la imagen central, ¿sí? eh, hay una... Definición de, de, de, de la Agencia Internacional para el Recuerdo del Holocausto acerca de lo que es el holocausto, acerca de qué es el negacionismo del holocausto, ¿sí? que puede ser muy útil para tener la mano, se puede conseguir en internet, ponen, ya les digo, eh, cómo reconocer y contrarrestar la distorsión del holocausto o negacionismo del holocausto y HRA, y van a encontrar toda la documentación. Es un organismo internacional del que participan los países con políticas, políticas públicas activas en la conmemoración, la enseñanza y la investigación del holocausto. Argentina es uno de esos países, con una performance muy notoria y muy visible, es, eh, junto a España, los únicos dos países de habla hispana que, que, que, que participan de ese organismo, y eh, de, de los pocos que produce materiales en español para nuestro país, pero incluso para toda la región. ¿no? Entonces, ahí el trabajo con la IRA muchas veces eh, lo que hace es como, como eh, potenciarse ¿sí? con el trabajo también de la UNESCO, ¿sí? que lo que hace es muchas veces eh, compartir los materiales que se producen el Ministerio de Educación con otros ministerios eh, de la región. Recomiendo, eh, no me voy a detener a explicar cada uno porque están en internet, ustedes pueden acceder y aparte, me están mirando que ya estoy creo que en hora, pero pueden eh, acceder a los materiales donde hay buenas definiciones, hay muchas veces estrategias acerca de cómo abordarlo, con algunos ejemplos, algunos nos pueden sonar más, eh, más trillados a nosotros, porque efectivamente bueno vivimos en Latinoamérica con otras problemáticas y demás, pero muchas veces nos pueden hacer repensar justamente nuestros propios contextos de trabajo. no Pabli, la, la siguiente. Y... Eh, Pensaba que, un poco a colación de lo que, lo que les decía después, que uno de los baluartes para, para el trabajo en... en eh en las aulas, en la formación docente, ¿sí? en las escuelas, en, en, en, es, tiene que ver con la enseñanza, la investigación y la conmemoración. De alguna manera siempre están ahí, en nuestra agenda de trabajo, las efemérides, eh, los núcleos de aprendizaje prioritario, la, eh, la investigación, el trabajo en bibliotecas, Digamos siempre de alguna manera hacen a nuestro quehacer diario en los distintos lugares eh, educativos por los que transitamos. Ahora, me vuelvo a preguntar si con esto alcanza, si la enseñanza, la investigación y la conmemoración alcanzan para resolver el problema del negacionismo, las narrativas negacionistas, ¿sí? en relación a pasados eh, sensibles o pasados de, de crímenes masivos. Y a mí me parece que hay que reconocer también las potencias y las limitaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Sirve eh, una encuesta que, que hicimos en el 2015 eh, desde el Ministerio de Educación... Emanuel, te dejamos de escuchar. Emanuel, ¿los escuchás? Aparentemente está con algún problema técnico desde, desde su casa, como al principio del encuentro. Eh, vamos a ver si lo podemos recuperar. Si sí, efectivamente se cayó cayó del, del sistema. Eh, bueno, las intentamos, intentamos bueno. recuperarlo, Pau. Hubo varias participaciones en el chat, ¿verdad? En esta... En sí, este la encuentro. verdad. Que queremos, totalmente. La verdad que queremos agradecer a todos y todas las participantes, los participantes que están teniendo un intercambio tan activo. Desde luego, por, por eh, la dinámica del encuentro, avisamos de, de antemano, va a ser difícil retomar todas aquellas cuestiones. Eh, pero, pero me parece que en primer lugar eh, quisiera recuperar eh, y pasar la información de que está prevista, se hizo, se hizo una mención, a ahí me parece que lo estamos conectando, se está conectando. Te, eh, para no, te, te vuelvo a dar la palabra para no perder el tiempo. Sí, hilo el... perdonen, se cuelga internet aquí por la zona en la que estoy viviendo. Eh, igual entonces termino rápido por las dudas. La potencia es que efectivamente la escuela sirve, pero hay limitaciones que tienen que ver con dimensiones tecnológicas, con nuevos escenarios que son muy dinámicos y fluctuantes. Y Muchas veces nos proponen nuevas eh, interrogantes o nuevos conflictos o nuevas problemáticas que tenemos que ir resolviendo sobre la marcha. Y como le decía hace un rato, hay algunos problemas que la escuela y nosotros en tanto profesores o profesoras podemos resolver y otros que escapan de nuestro, de nuestro escrutinio. Entonces ahí me parece que hay que reconocer que la omnipotencia del docente resulta problemática. Bueno, digamos yo puedo eh, intentar como dice Feyerstein, canalizar los debates, puedo eh, dar las herramientas para que entiendan que las cosas que se dicen son, son, son equívocas, ¿sí? pero después, digamos cuando ese, esa, esas narrativas nacionistas por pues sobre todo los discursos de odio, se asientan sobre desigualdades estructurales, ¿sí? eh, o sobre una fragmentación social cada vez más evidente, bueno, ahí básicamente la intervención docente está como más limitada también, ¿no? porque no podemos todo el tiempo resolver eh, todos los problemas. ¿no? Eh, y entonces, me queda para cerrar... ¿Qué hacemos con los discursos del odio? Bueno, me parece que aquí deberíamos entender que muchas veces el negacionismo se sostiene, o sostiene finalmente un discurso de odio, pero el discurso de odio no siempre sostiene el negacionismo. En este contexto en particular, de carácter global, muchas veces el negacionismo es una herramienta a disposición de los discursos de odio, porque afirma, sostiene, les permite ir al pasado como antes nos permitió muchas veces a nosotros, cuando teníamos que construir una política de justicia, de verdad y de memoria, ir al pasado para, de alguna manera, construir, condicionar y legitimar las condiciones del presente, esos discursos, esas, esos discursos de odio apelan a la negación del pasado justamente para socavar ¿sí? eh, el, el, el orden social o, o la, convivencia, la convivencia plural entre todos los actores de una sociedad. ¿no? Entonces, me parece que advertir que todo discurso de Dios político no es menor, y en ese sentido, las entrevistas de Micaela Cuesta, pienso en la de Micaela, pero también en la de, eh, de Feyerstein, ¿sí? son como muy evidentes de, de esa dimensión. Así, bueno, por acá les agradezco que me hayan prestado el oído un rato largo, y les disculpo por eso, pero voy. Muchísimas gracias, Emanuel, por todo lo que compartiste y por, por todo lo que que abriste, como estábamos diciendo, eh, tenemos un chat muy muy activo, eh, donde verdaderamente se, se han eh, recuperado un montón de dimensiones, y quisiera detenerme especialmente en, en, en algunas que, que me parece que de alguna manera están articuladas, y que tienen que ver con que en primer lugar, eh, varios de, de, de las personas que están ahí nos mencionan el tema del genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Eh, aparece, eh, y, y como, como vos bien mencionaste, estos discursos negacionistas que, que, que permiten arrojar luz sobre acontecimientos eh, de, de diversos periodos históricos. Así que eh, antes de dar la palabra, quería detenerme a comentar que está previsto dentro de la oferta formativa de, del programa de educación y memoria. Eh, cursos eh, y módulos que forman parte de trayectos formativos vinculados justamente al genocidio de los pueblos originarios. O sea, como vos bien decías, por ahí hay genocidios que tienen una mayor visibilización, como la Shoah, del Holocausto, o en menor medida el genocidio armenio, pero aún así con mayor visibilización, eh, y la idea justamente es que eh, exista también, como parte de la oferta formativa, contenidos que permitan recuperar a la luz de categorías actuales, que es algo que también apareció en el chat, ¿no? la, la historicidad del término genocidio, digo, por ahí no llegamos hoy a, a trabajar ese tema, pero como un término que es de un periodo histórico y contextualizado, y ubicado y situado históricamente, permite resignificar y revisar acontecimientos del pasado. Así que sepan que dentro de la oferta formativa, el tema del de, de genocidio de los pueblos originarios va a formar parte de la oferta. Y después también mencionaban algo que, que quisiera preguntarles. Eh, a quien quiera, digamos, retomar la palabra, es el tema de las responsabilidades, ¿no? Se mencionaba que no es lo mismo eh, cuando un funcionario, alguien que ocupa un cargo público, está eh, emitiendo un discurso eh, de odio y o negacionista en su articulación, como vos mencionabas o no, Emanuel, ¿no? Eh, y, y me parece esto interesante, ¿no? Eh, eh, ver, ¿no? Eh, si quieren dejar de compartir la pantalla, eh, me sugieren acá para si ya no hay más diapos, para poder eh, vernos un poquito mejor. Eh, así que eso me, me sí. parece interesante. Emma, eh, sí. solo dos cositas antes de, de, de, de continuar, o pensando esto que compartía Paula recién, por un lado, no solo la oferta formativa de cursos vinculados al genocidio de pueblos originarios, sino como comentábamos al comienzo, una de las entrevistas que se va a sumar en breve de esta colección es la de Mariano Nagui, que es eh, historiador y trabaja cuestiones vinculadas a antropología, de pueblos originarios, y conversamos eh, específicamente eso, y claramente es necesario para pensar eh, nuestra historia nacional, nuestro pasado reciente, no solo hablar de, eh, como lo hemos hecho siempre, y, y, y eso está muy bien, sobre la última dictadura, sino eh, el lugar que ha tenido el genocidio en la conformación de nuestra, de nuestra nación, del genocidio de los pueblos originarios puntualmente, ¿no? Eh, y en clave de, de pensar las responsabilidades de los funcionarios, eh, algo que también comentábamos al, al inicio, entendiendo eh, el lugar, la responsabilidad que tenemos como docentes, y necesariamente no puede, digo, un, un docente en, en, en, en términos de representación del de, eh, Estado al el frente del aula, bueno, ahí hay un problema cuando, el, cuando, el, cuando los discursos neg negacionistas ingresan de, de, su, de su mano, ¿no? O, la reflexión que propone eh, Valeria Tus en su entrevista, eh, bueno, eh, ¿cuál es, si, si tuviéramos que pensar la tipificación, la, la, la clasificación de este tipo de delitos en nuestro Código Penal Nuevo, como, como en bueno, Argentina no lo tiene, pero sí hay otras legislaciones en Europa que los caracterizan, ¿cuáles son los sujetos eh, contemplados en eh, ese tipo de, de figuras? ¿No? Porque también ahí hay un clivaje de responsabilidades, la diferencia de responsabilidades en términos de quiénes pro, profieren esos discursos, por dónde los hacen circular, Emma. No, no, sí, eh, a ver, me parece que hay una dimensión que es, que es interesante pensar que lo, lo que nosotros trabajamos respecto a narrativas negacionistas, yo hice una presentación más centrada en el holocausto, pero como verán en el caso de las entrevistas, está como más desenfocado, puede, pues es, muchos recurren más a veces al holocausto, a veces a la dictadura militar y demás, Muchas veces pueden ser el, el, el, la herramienta para pensar que otros negacionismos están más cerca de la propia realidad escolar. Eh, una, una vez recuerdo que hace muchos años con el programa viajamos a Catamarca a hacer una, una capacitación, un, un trabajo con los docentes en, en el territorio y estábamos trabajando ¿no? eh, sobre el holocausto. Y en el final, cuando yo como un plenario, alguien... Con, con, yo, con buenas intenciones, ¿no? O se levantó y dijo, ¿por qué tenemos que trabajar los judíos cuando eh, en Catamarca ha habido, ha habido una persecución sistemática de los pueblos originarios? Bla, bla. Y, y yo entendí que ahí no había una acusación, o sea, no, no había, no había un, una querella sobre nosotros que estábamos trabajando ahí, sino que efectivamente había una preocupación de un docente que, que, que, que, que, que confronta o vive con eso a diario y se conmueve por esa problemática. Entonces, eh, eh, al mejor estilo, la sugerencia de Fe y este no hubo una censura, no, no mira porque la resolución, o porque el ministerio, o porque la ley, o porque Argentina, y la ira, no, y bueno, mirá, si, si, si todo, este, todo este background sobre el holocausto, te sirve vos para trabajar los pueblos originarios, bueno, bienvenida sea, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo, digamos yo hice un recorrido hoy de orden conceptual, histórico y político, pero nada, de ahí serviría para trabajar otros negacionismos o discursos de odio de distinto carácter. Entonces va por ahí, me parece. Eh, efectivamente, bueno, Mariano tiene su entrevista también, participa, ya, ya hemos dado algunas, eh, eh, algún, algunas eh, conferencias, o encuentros sobre los pueblos originarios, uno de los de los módulos de los cursos virtuales sobre el genocidio también contienen lo de los pueblos originarios, digamos, no es un tema que nos, nos sea later, hemos lateralizado, constituye parte de nuestra agenda. Pero efectivamente, bueno, eh, muchas veces el, el, el andamiaje conceptual que brinda la, la, la enseñanza del holocausto nos da también herramientas para trabajar otros casos. eso es interesante. Eh, incluso también nos, nos brinda herramientas políticas en términos más preocupantes. No hay, no sé cómo decirlo, quizás suena.. Eh, Mal, pero no hay, no hay genocidio más probado, si se quiere, ¿no? Fotográficamente, judicialmente, fílmicamente, se lo ha trabajado, se lo ha ficcionalizado, hay testimonios, hay de todo, ¿sí? Y sin embargo el negacionismo está ahí. Entonces, evidentemente, el discurso con el negacionismo no es un discurso de carácter histórico. No, no, no, no se cimenta en la prueba empírica. Entonces, digo, bueno, eh, quizás mirar el holocausto de esta perspectiva nos da herramientas también para pensar qué otro debate esconde... Un, una voz que se levanta diciendo eh, por suerte vino Roca y hizo la conquista del desierto digamos. No, es un, no es un debate de carácter historiográfico sí, eso está claro bueno, hay, hay, hay otra cosa dando vueltas Excelente, Manuel y, y había otra, otro tema que apareció recurrentemente que tenía que ver justamente esta conexión con eh, pensar los negacionismos también desde una mirada local desde la experiencia eh, argentina que tenía que ver justamente con los discursos negacionistas vinculados a la dictadura a la última dictadura cívico militar y acá quería recuperar un poco algo que vos también mencionaste y que también mencionó Pablo que Pablo en su momento, en un momento él mencionaba que justamente cuando aparecen estos discursos eh, el, el desafío justamente es eh, desmontar las lógicas decía él no desmontar las lógicas desde lo educativo porque eh, estamos en un ambiente donde de nada sirve de ay cómo te o sea desde el lugar más eh, eh, de juzgar o de criticar el, meramente el, el hecho de que ese discurso se maneja, sino que justamente el desafío es desmontar esas lógicas. Y para desmontar esas lógicas, quería eh, dejar eh, también eh, recordar que desde el programa Educación y Memoria existen materiales específicos para tra trabajar estos temas necesarios, que forman parte de la legislación, eh, y que requieren... Eh, de, de justamente mucho eh, acervo y mucho mucha, eh, trabajo para que esas lógicas puedan ser desnaturalizadas y que ese discurso no es que meramente sea vetado, sino que justamente pueda ser deconstruido. Entonces pienso en el material de eh, pensar la dictadura, elaborado por el programa Educación y Memoria, pienso el material específico para trabajar el genocidio armenio, también elaborado por el programa, eh, o los cuadernillos, la colección eh, sobre derechos humanos que elaboró recientemente la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral. O sea, hay un montón de material que justamente permiten eh, que este tramo intensivo se complementa con, con esos otros materiales que justamente dan ese esos materiales también eh, pensados específicamente para, para la enseñanza a la hora de desmontar esas lógicas. Me pareció como bastante interesante porque habla justamente de esa... Del rol docente, ¿no? de cómo ese docente, desde qué lugar tiene que eh, salir a, a disputar ese, a ese, a ese discurso, ¿no? Y, y a deconstruirlo y a retrabajarlo ¿no? desde un lugar crítico. Eh, después, todos estos materiales, por supuesto, los podemos eh, referenciar en el, en el aula virtual. Eh, y, y bueno, en, en relación con esto surgía eh, varias frases paradigmáticas en relación con la teoría de los dos demonios, el no fueron 30.000, eh, que bueno, dígame, tenemos unos minutitos si quieren, para recuperar algo en relación con los discursos negacionistas en, en, en relación con, con nuestro pasado reciente argentino, ¿no? Mira, Pau, es buenísimo esa, esa cuestión que aparece vinculada a la dictadura, eh, porque es un, bueno, los negacionismos y el discurso de hoy en Argentina... Eh, va mucho por ahí, digamos, ¿no? Eh, o la conquista del desierto. Eh, pero es el caso interesante respecto de la, la confirmación de, de parte del recorrido que yo hice. Por ejemplo, la, la, la dictadura militar sanciona, en 1980, además de que la dictadura militar ne, ne, negó eh, durante todo su periodo, de 1976 en adelante, la, la calidad de los crímenes que estaba cometiendo, en 1982 sanciona lo que se conoce como la ley de autoamnistía, cuando ya está de salida, ¿sí? negociando la, la transición, sanciona esa, le esa ley de autonomistía que básicamente era eh, una ley de olvido, si querés, de amnistía, pero llevaba en su germen el reconocimiento de los crímenes. ¿no? La ley lo que establecía es que no podrían ser juzgados eh, jerarcas militares por crímenes cometidos durante el periodo de la Junta Militar, ¿no? Entonces, eh, de ahí es más sí, se constituye ese debate acerca del de negacionismo, o la, sí, el negacionismo de, de los crímenes de la dictadura desde los tempranos años ochentas. Nosotros quizás, Argentina tiene por ahí a, a, a favor que efectivamente los primeros días del gobierno de Alfonsín fueron como muy vertebradores de una narrativa respecto de, eh, del reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos tenemos el informe con ADEP, tenemos el juicio de las juntas, el juicio a CAMS en la provincia de Buenos Aires, más allá de cómo eso terminó en los años posteriores, efectivamente al día de hoy constituye la simiente de, de lo que conocemos como el proceso de memoria, verdad y justicia. Básicamente nos apoyamos ahí, en el, en el informe con ADEP, en los procesos judiciales y demás. ¿no? Pero ese, ese péndulo respecto del reconocimiento y, y, y el olvido está en todo el tiempo. ¿no? Lo que pasa es lo que yo decía hace un rato, bueno lo, la diferencia con con los discursos negacionistas es que tienen un fuente componente político que niegan ese crimen, porque en realidad lo que están apelando muchas veces es a la constitución y a la concepción de un nuevo orden social, político, económico, cultural. ¿no? Entonces, si vos te pones a ver los discursos negacionistas de, en Argentina, en general van atados a, a todo lo otro. ¿Qué pasa con las políticas de género? ¿Qué pasa con la agenda feminista? ¿Qué pasa con la, con la, con la desigualdad? ¿Qué pasa con la distribución de la riqueza? Entonces empezás a encontrar, digamos, que el negacionismo... Eh, de nuevo, es menos un discurso historiográfico, es, me importa menos el pasado, que en realidad lo que, lo que se está diciendo sea el presente y el futuro. Entonces eso me parece como, como una visión eh, interesante a, a tener en cuenta. Y también muy problemática, porque efectivamente el escenario de hoy es muy fluctuante, y nos propone a nosotros una serie de desafíos. Una, una de las docentes eh, decía ahí en el, en el chat, que muchas veces nuestros estudiantes... Eh, eh, apelan también a estos discursos, eh, sobre todo negacionistas, como una reacción de oposición a la, a la generacional, ¿no? como una oposición al, al rol docente, a la figura de la autoridad docente. ¿no? Eso, claro, que también está dando por ahí puente por medio, pero siempre me acuerdo que en el 2005-2006, cuando se sanciona la ley que promueve eh, el 24 de marzo como feriado nacional, eh, no, no había un consenso por parte de los organismos de derechos humanos respecto de que es, esa, esa efeméride fuera feriado. sí, Porque justamente algunos de esos referentes de los organismos, lo que decían es que el peligro, que avisaban que el peligro fuera que, una vez convertido en, comillas, discurso oficial, narrativa estatal, generara la simiente de la oposición eh, de este tipo. ¿no? Bueno, yo qué sé, lo cierto es que... Eh, también eso permitió construir muchas otras cosas, el reconocimiento por parte del Estado, los pedidos de disculpas, los juicios posteriores, las políticas públicas de educación y memoria, bueno, digamos, pero había ahí gente que avisoraba que eso podía pasar. Y bueno, hoy tenemos este escenario y, y, y aquí lo tenemos. Voy a decir una cosa para que no quede como, bueno, entonces en Argentina no fue mal... Hay un libro que yo puse ahí que llama Los abuelos, abuelos, mi abuelo no era nazi, que recomiendo leer a los que somos profes, las que son profes y les gustan estos temas, que es un libro muy bueno. Y una de las tesis del libro que es muy problemática dice, bueno, eh, en, en Europa y particularmente en Alemania está lleno de políticas públicas de reconocimiento de los crímenes del nazismo. Hay programas educativos, hay monumentos, hay museos, hay marcas territoriales, hay de todo. ¿sí? Y eso no frenó. El, el, la promoción de grupos neonazis en los años 90 y, do, y siglo XXI, digamos. Entonces, eso es, tiene más que ver con conflictividades políticas y cómo, de alguna manera, nos, nos paramos frente a ellas. Entonces, bueno, ahí está también ese, ese escenario que se nos, que, que se nos eh, emplaza, y, de nuevo, frente al que la tarea educativa tiene su potencialidad, pero también sus limitaciones. Gracias, Emanuel. Y, y mientras seguimos eh, recuperando cuestiones de chat, yo te quería preguntar, eh, Pablo, eh, como, como equipo, ¿cómo, ¿cómo están pensando, desde qué lugar están pensando eh, la inclusión de estas múltiples voces, de estos múltiples referentes en el micrositio? ¿Cuáles son los criterios? Eh, bueno, eso. Eh, buscando abordar la complejidad del tema, justamente. Como decía Emma, este es un proyecto de alguna manera eh, derivado o paralelo de aquella otra producción que hicimos en torno a los diálogos, eh, buscando articular la investigación académica de, de universidades nacionales argentinas sobre el holocausto y el trabajo en las escuelas en relación a la enseñanza del holocausto. Eh, y esta fue, un, eso fue una derivación, o fue un, un proyecto hermano de alguna manera. de ese material que también está disponible ahí en Educar. Eh, lo cierto es que, así como no podemos dar desde las escuelas una respuesta eh, solo censora o moralista o desde la normativa para hablar de la, de, de, del negacionismo y de los discursos de odio, la idea es buscar eh, un abordaje interdisciplinario, eh, complementario, sobre, desde distintas voces, y ahí es entonces como tenemos estas primeras cuatro entrevistas y las otras dos que decíamos que están en breve por sumarse pero al mismo tiempo entendiendo que son un marco conceptual, que como dijimos y como fuimos escuchando en algunas de las cosas que Manuel repuso, o en, o en las propias palabras de, de los entrevistados que aparecían en el trailer, no es, no es que todo el tiempo están de acuerdo, sino que eh, hay tensiones, y esto lo que nos permite es analizar esas tensiones y analizar el, el, lo complejo de, de estos temas. Entonces, justamente son un marco, son un paraguas, y después lo otro que complementa, que va a aparecer en este portal, es eh, la posibilidad de analizar algunos casos concretos que ocurren, que han ocurrido, que existen en las redes sociales, en las aulas, eh, en las noticias que aparecen cada tanto, un docente en Entre Ríos, un director de escuela en Mendoza, tal cosa, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es proponer estas entrevistas como... Eh, puertas de entrada, como pistas, como abordajes para analizar estos casos y para buscar eh, respuestas de alguna manera. Eh, siempre dándole lugar al, al, al debate y no tratando de, de anularlo, al revés. ¿no? Eh, la discusión de los 30.000, nos dice Feyerstein en, en la entrevista, y es polémico e interesante a la vez, es una discusión que es, eh, si aparece en el aula, es, es, es necesario de, de dar, no en términos de negarlo, sino en términos de... Eh, conceptualizar cómo es que se llega a ese número, por qué se habla de ese número, quién es responsable de dar cuenta de ese número en todo caso, y por qué la banalización o el cuestionamiento de ese número aparece habitualmente del lado de, de, de los discursos negacionistas, a partir de datos muy precisos y de un periodo previo al, al actual, cuando hay 40 años de recorrido en lo que decía Emanuel recién, eh, procesos judiciales, políticas de memoria, verdad y justicia, que han ido eh, reponiendo y construyendo respuestas al respecto. Excelente, Pablo, esta idea de no solo contar con inter, interdisciplinariedad, sino con complementariedad y con, con entrevistas que nos permitan justamente encarar este, estos temas desde la complejidad que acarrea. ¿no? Y, y yo me quedé, seguía leyendo eh, el chat, que sigue sumamente activo, y me, me quedé pensando, Manuel, si querías recuperar algo que hemos conversado en otras eh, instancias de formación, pero que estaba, estaba entredicho en, en, en tu exposición, pero me parece algo interesante recuperar, que es esta idea de el negacionismo como parte constitutiva del genocidio. no eh, Esta idea de, de, de muchos teóricos que lo consideran una etapa justamente constitutiva, y que me parece que también es interesante para, para pensar, no para abordar ahora todos los estadios, pero ese carácter constituyente. no Quería, quería ver si te podías detener un poquito, lo mencionaste así, Sí, exactamente. Lo que, es, lo, que, lo que yo puse en la placa como el genocidio, eh, el, el negacionismo originario, que está justamente en el desarrollo del crimen y que tiene distintos soportes, se vehiculizan distintos vectores. La primera, justamente, justificar el carácter del crimen, eh, el caso del holocausto, eh, lo mismo en el caso armenio, ¿no? La, la, pero el holocausto más por, por, porque, bueno, fue la mitad del siglo XX había otro desarrollo tecnológico, las agencias de noticias tenían otra, otras vías de, de, de circulación de la información, la, la cantidad de información circulante y de imágenes sobre lo que se estaba pasando era muy notoria, si uno revisa la prensa argentina, el diario Crítica, La Nación, la prensa de los años 30, 40, no, ahí hay, un, hay una narración al detalle de lo que está pasando en Europa respecto a las deportaciones, los crímenes, digamos, no... Esa idea de que no se sabía es una idea, bueno, es como la dictadura, es una idea un, puto, un poco que es más ficcional y autodisculpatoria, digamos, ¿no? Había mucha información circulando. Entonces, muchas veces el negacionismo no tenía que ver con decir no estamos matando porque la evidencia era, era, era elocuente, sino con justificar el carácter del crimen. En realidad estamos, estos son enemigos por lo que sea, en realidad eh, hay una guerra civil o lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, ese, ese, ese discurso negacionista tenía que ver con, con justamente con lo que hoy llamaríamos discursos de odio, cómo como se construía un discurso peyorativo connotado sobre determinados actores, en este caso los judíos, en otro los armenios o los gitanos o todas las poblaciones que ya, que ya mencioné. Eh, pero a la vez, a la postre, digamos, cuando, cuando, cuando la masacre concluye, ¿sí? lo que hay es una, un, un, una serie de discursos que tienden a... Eh, de, de, depreciar ¿sí? el carácter la magnitud del, del, del carácter criminal. ¿no? Bueno, no hubo campos de concentración, no hubo campos de exterminio, no hubo hornos crematorios, no hubo matanzas masivas, murieron de tifus, murieron, no sé, de lo que sea, las caminatas de, de, en las caminatas de un lado al otro se morían por viejos, por enfermos, por lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, hay como un discurso que tiene que ver con, con esa dimensión y que está justamente en el origen. Lo que pasa es que esos discursos después eh, se formalizan o se materializan en sentidos comunes, muchas veces estos, eh, eh, estos, estos otros discursos negacionistas de carácter histórico. ¿no? Entonces van a buscar la prueba de que bueno, el discurso lo más habitual pasa con el holocausto, muchas veces lo mismo que con, con la dictadura militar, no fueron 6 millones. ¿De dónde sale el número 6 millones? Y claro, Yad Vashem hoy tiene 3 millones y medio, 4 ya no me acuerdo ahora el número concreto final de, de, de Yad Vashem. Entonces dicen, bueno, mira, la CONADEP tiene 9.000, no tiene 30.000. Bueno, mira, lo que pasa es que cómo se construyen esas nóminas de nombres son muy problemáticas. En el caso, de la, en el caso de la, del holocausto, por ejemplo, hay, hay pueblos que fueron exterminados enteros, no hay familia, no hay testigos, no hay nadie que pueda dar cuenta de cuánta gente murió. Y por ahí había mil personas. Entonces, es muy problemático eso. Eh, en, el caso de la, en el caso de la CONADEP es muy interesante el libro ya de un libro clásico, ya, ya me moré, muy bueno, sobre, de, de Emilio Crenza, sobre la historia del Nunca Más, la historia del informe de la CONADEP, que lo que dice, bueno, mira, la CONADEP construye esa nómina en un periodo muy breve de tiempo, o sea, Alfonsín hace una jugada muy arriesgada, que es construir una comisión de la verdad, llamando a estas personas de reconocimiento público, Sí, pero a la vez les dice, ya no me acuerdo, 6, 8, 9 meses, en 6, 8, 9 meses ustedes tienen que relevar toda la información. Entonces la información que se puede relevar es muy, es muy precisa en muy, en muy poco tiempo. En un contexto donde los actores en 1984, nadie tiene garantías de que el proceso democrático va a durar 40 años. Es más, si vos mirabas el proceso político argentino del siglo XX, era más previsible que volvieran a un golpe militar que hubiera una alternancia, ese en en gobierno civil militar, que hubiera unos 40 años de democracia. ¿no? Esa había sido la regla de todo el siglo XX. Entonces, bueno, no, to no todo el mundo dio testimonio, no todo el mundo hizo las denuncias porque no sabías lo que te iba a pasar. Había gente que en el silio. Entonces, eh, eh, eso es muy problemático, la discusión por los números. Ahí, el, el, la entrevista de Año es muy buena en, en cómo recupera esa, esa discusión. Vale la pena escucharla. Muchas gracias, Emanuel, y bueno, dado que estamos ya llegando a, al final de, de este espacio, este eh, encuentro el día de hoy, eh, Pablo, te quería preguntar si querías agregar algo, o si te parece, damos los últimos este, avisos. Eh, bueno, en primer lugar, bueno a Pablo Guerra, Emanuel Kahn, eh, pro agradecimiento profundo por todo lo que compartieron, y bueno la insistencia a, a, a, con el hecho de que puedan volver a estas temáticas, que, que queda grabado, hay mucha, hay mucha información, hay mucho para seguir pensando, eh, que visiten el aula virtual, que estos links que fuimos compartiendo en el chat acerca tanto de los materiales complementarios, las ofertas eh, que está por abrir y que está abriendo el Instituto Nacional de Formación Docente en el marco del Programa Nacional Nuestra Escuela, eh, que consulten la bibliografía disponible, eh, todo el acervo de las colecciones y publicaciones del programa Educación y Memoria y de la Dirección eh, de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI. Todos estos materiales forman materiales complementarios a estos encuentros, pero que al mismo tiempo son eh, los basamentos también de, de, de iniciativas que se vienen gestando desde hace muchísimos años. ¿no? Llegar a trabajar acerca de estos discursos negacionistas es, de alguna manera, eh, y, y los puentes entre pasado, presente y futuro, es el correlato también de todo ese trabajo que realiza el programa de Educación y Memoria desde hace tantos años. Así que, bueno, en primer lugar quiero hacer una aclaración, vi en el chat el, el tercer encuentro, el, el próximo va a ser el miércoles a las 18 horas como dije, pero pa una errata, el tercero es el martes 7 a las 18, yo dije otra fecha, disculpas, eh, y, y como les decía las y los invitamos a sumarse a esa oferta a ver los materiales a consultar el micrositio con las entrevistas el micrositio de digamos el material de diálogos también eh, y seguir consultando el aula virtual con los materiales complementarios que también Emanuel y nuestros próximos y próximas expositoras y expositores van a seguir incorporando como les decía esto queda grabado y para acceder al certificado de eh, participación hay que haberse conectado a los tres encuentros, así que bueno, mi nombre es Paula Gitelman, creo que no se los había dicho, así que desde el programa Educación y Memoria les agradecemos, eh, y les esperamos también el próximo miércoles. Muchas gracias.